20 de abril en San Francisco. Hoy es la primera vez que se celebra el 420 20 de forma totalmente legal en California. Medical Cannabis y Recreational parece que ya están al mismo nivel. Pero mientras a un lado de la frontera en México y en otros países del mundo son criminales, aquí en California ya son empresarios. El mercado legal de la cannabis se estima será de hasta 6 billones de dólares durante el próximo año. Un billón aproximadamente que recaudará el gobierno. Y en un día como hoy, 4.20, los dispensarios han calculado que venderán hasta un 300% más. Os dejo con unas imágenes de este 4.20 en la Hippie Hill del Golden Gate Park, desde donde en los años 70 ya se celebra este maravilloso día para la planta. Entra bien. Amigas, amigos, bienvenidos al Golden Gate Park. Hoy es 4.20 y hemos venido a celebrar el Día de la Cultura Cannábica. Sin censuras, con Marihuana Televisión, desde San Francisco, California, donde la cannabis ya es legal. En adiós se despertar, decir un trailer lleno de hierba Tan solo los 4'20 me encarno y vuelvo a la tierra Los que van a colocarse 4'20 en Tessa mi boca, los fumetas ya aparezco entre la bruma Cuido las cosechas y mismo lo que umas. Se aparto con nubes arañayo, Yo luga 4'20 en Mari, Juana 4'20 es conexión 4'20 es conocerse siempre vía conversación, también soy yo es una clave, común era hablar de hierba, burlando la prohibición. La Santa Trinidad, y dice borro corazón, con la mano como Jesús entra y la evita, Colocón de colocón, este concedo tus deseos, y juntar los cañamones mágicos, Disculpará la interrupción. Continúo rapeando después de fumar con Por un tubo hasta arriba de uno, libre en el estudio, el premio se forma en nubes, degancha en exceso. y chocan, seguro que estalla el diluvio. A MPMG mete más 4 más 20, son las congel de rocino solvente Y que manda, siempre son las 420. Los hueldos así que daban Califa tras la uni, pa' pegarse la fumada. Si no pillas el juego, bueno, dale otra pasada. Por cada 420 hay que darle una calada. 420, 420. 4'20, 4'20, yeah. Marihuana Televisión, caras en el ritmo, 4'20.